Por el periodo que había y, ese, y ese comunicadito que le hacen a la Clínica Corominas es un comunicadito que ellos lo van a replicar en todo el país. Y en medio de una pandemia no se puede permitir que la gente lo dejen sin cobertura ante una pandemia como esta tan grande que las naciones lo que han hecho es permitir que estas aseguradoras de riesgo de salud tengan. La cobertura para que la gente no quiebre, porque además de enfermarse de COVID, de irse y morirse un ser querido quiebra a la familia y lo pierden todo. Yo mostré aquí una factura, cubrí el centro, que no debe cubrirlo nada porque son negociantes de la salud. Y cuando usted va ahí, si usted no tiene cuarto, le secuestran el muerto. Y en ese centro privado, esa persona que duró cinco días su pariente en cuidados intensivos, más los gastos de medicina, el costo y lo que sería la, los honorarios médicos, 3.300.000 pesos. Y encima de eso su paciente murió. Entonces no se puede permitir ese tipo de conducta criminal. Eso atenta, no es notificación cita que, a ese, que hace a ese humano en más de Salud. A la clínica Colomina de Santiago. No, no, no. Eso es un indicio. A ver. Yo recomiendo a la gente que esté con ese plan de salud. Y que tenga ese, esa aseguradora de riesgo de salud. Las dos. pues establezcan una demanda. En daños y perjuicios. Por lo que eso puede implicar. A futuro. Claro. Y evitamos. Que se produzcan muertes. Innecesarias por la falta de dinero y la no cobertura de esto. Un simple consejo. Vamos, señor director, entonces con las informaciones de hoy. Que... Y cuando le van diciendo que dan copago, es para ir, ver de qué manera ya van equilibrando, porque son negociantes. Y por eso yo, aunque no esté de acuerdo con el método que ha utilizado Pedro Botello, el diputado, que ha estado eh, ideando la lucha para que las aseguradoras de riesgo de salud le den el 30% que la gente ha acumulado ahí y que va a marchar hacia el Palacio Nacional, eh, precisamente el sábado cuando el presidente tenga memoria y le va a hacer un escándalo ahí y qué bueno para que Luis despierte si estaba dormido y entienda y los diputados que tuvieron tiempo suficiente con más de dos o tres años exigiendo esto, y más de diez los dominicanos, porque entienden que cuando acumulan y usted va cotizando, y una persona muere titular de una cuenta de esa de de aseguradora de riesgo de salud, se la ponen en China, y precisamente ahora como está más ley, más peligrosa a los parientes para ir a cobrar, lo que esa gente con sudor, mensualmente acumuló producto de su trabajo, y no se puede permitir que atenten de esa manera, y que encima, en medio de esta pandemia, que otras naciones lo han asumido, porque el dinero está invertido, o sea, que el dinero tuyo y mío que hemos cotizado, el Estado ha hecho lo que le ha dado la gana con ello, ha prestado, lo ha convertido en certificado financiero y no lo consultó contigo y conmigo. Y resulta que ahora en la pandemia que yo lo necesito no me lo puede dar porque el dueño no soy yo realmente, el dueño es el Estado que hace lo que le da la gana con lo mío. De los pendejos que llegaron ahí que no trabajaron nada para eso. Y a lo mejor tú te pasaste 30 años trabajando, cotizando mes por mes y depositando ahí para tú tener un seguro de vida, al final que una gente diga, bueno, yo, yo me retiré a los 65 años de esos 65 años ¿cuál es el promedio de vida en Latinoamérica? 77 están diciendo que, que, que tú lo que cuentas es con unos 13 años más de vida y en ese tiempo tú no vas a poder ni siquiera tener los 5 mil pesos, suponiendo que tú estuvieras eh, con un salario de 25 mil o 30 mil pesos y que al final tú no puedas contar en lo que te queda de vida con esos 5 mil pesos fijos mensuales que tú lo tengas ahí. Y que no te lo quieren dar de golpe y porrazo porque el Estado ha invertido y sabrá Dios en cuánta diablura lo tiene. Porque se lo ha dado el empresario privado para que el empresario privado lo invierta. No, así no fue que hablamos. Entonces eso no se puede permitir. Y yo estoy seguro que mucha de la gente, el 99.99% .99 no entiende ni papa lo que yo estoy diciendo. Aún yo he defendido su derecho. Y ni siquiera sabe que no es pidiéndole al Estado que está en el 30%. Es una exigencia, una obligación por ley. En una situación que se va a poner más difícil. Por lo que yo digo. más por lo que yo diré más adelante. Se lo estoy anticipando desde ahora. Que tengo visión y voz de profeta que yo me la ha dado. Lo que pasa es que nadie es profeta en sus tierras no lo van a reconocer esto. Vamos brevemente, señor director. Por la misma basofia de todos los días, pero hay que pronunciarla y decirla, ¿no? Vámonos entonces. Sigue el cronograma de la vacuna. Estaban vacunando maestros en el sector educativo. Qué cosa más buena. Ojalá que podamos vacunar a todo el mundo para ver si salimos de este claustro de esta muerte, de este encierrismo y de esta eh, crisis económica terrible que se está por desatar más allá de se Vámonos con lo que trae el periódico Elistín, el señor director, de la versión digital. Dice en su portaba... Un testigo que Víctor Díaz Rúa y André Bautista hicieron declaraciones juradas fuera del plazo.